You, you unbox Hola qué tal, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hacer el unboxing de una caja de sobres de Lightning Override Esta cajita fue publicada el 4 de junio de 2021, eh, contiene 24 sobres, cada uno de estos sobres tiene nueva, nueve cartas de las cuales una es metalizada eh, la colección está formada por 14 ultra raras, 26 super raras, 50 comunes y 10 secretas Entonces vamos a comenzar y mientras les va a salir el top de cartas que estamos buscando Hay, hay, hay una carta eh, que es muy nostálgica que es el Black Rose Dragon Que nos puede salir en una rareza, una rareza nueva Entonces eh, la verdad es que es muy muy difícil de conseguir Pero pues bueno Esperemos, seamos optimistas a ver si es que nos sale Y si no, pues bueno, vamos a ver qué, qué otra cosa nos puede salir Vamos a empezar del lado izquierdo Y bueno, a ver qué tal la suerte el día de hoy. Ahí está la primera secreta. Warrock Meteor Dragon y bueno, esto les vamos a pasar un poco más rápido ZW Dragonic Albert Está la primera ultra rara Amazement attendant cómica Además, uh, Amazement Precious Park. Ah, esta, esta es bastante buena. Eh, por lo que sé, es para... Eh, la pareja de, de dinosaurios y bueno está este que es ¿tron? el ángel disciplinado lo vamos a poner por acá y esta que es también bastante interesante Ringgans Merry Maker S4 Edge Razor Ahora, la verdad es que en esta caja vienen cartas que son bastante nostálgicas. Por ejemplo, el Black Rose Dragon. También hay una versión, eh, pues digamos que es diferente de, de, este, de este dragón. Y aquí, Tribal Gate. Rampant. Rampaya. Y bueno, también hay otra carta que es muy interesante, que es Dark Honest. Y yo recuerdo en cuando jugaba, pues, yo vi hace, hace ya bastante tiempo. Eh, pues bueno, esta carta eh, de Honest era, era bastante, bastante poderosa. Garden Rose Flora. Wow, esta está, está bastante... Bastante lindo el arte. Y bueno, esa, esa carta de, de honesto era, era bastante buena. Eh, y bueno, por lo, que, por lo que he visto, esta versión Dark hace algo muy similar a lo que hace su versión eh, Luz. Y bueno, aquí está... Me la siguiente... Ultra... Bastante... Bastante bonita... en transacción y bueno ya nos ya nos salieron las dos ultras entonces pues bueno vamos a ver qué más puede venir en esta cajita Parece es que ya es una secreta. ¡Wow! ¡Wow! Esta es de las buenas. El libro del eclipse lunar. Y pues de estar en el unbox ni siquiera me había percatado de que salió una Starlight Rare. Pensé, había pensado en un inicio que era una secreta y la pasé así súper rápido, pero wow Y pues bueno, la verdad es que nunca me imaginé sacar una de estas Son muy difíciles de, de, de sacar Pero bueno, aquí hay una, la primera del canal ojalá Ojalá vengan muchas más Oh, está está muy, muy bonito. Y bueno, hablando, hablando de nostalgia, eh, pues bueno, también recuerdo algunos. Algunos libros como el libro de la luna. Es el que recuerdo. El libro de la vida. Que vaya, son cartas bastante poderosas que se usaban en mis, en mis tiempos de duelista. Eda de Son Magician. Este también está bastante. Llamativa Y pues bueno, vamos a seguir Ya nos salieron las dos secretas Dos ultras Entonces vamos a irnos un poco más rápido ¡Wow! <risa> Otro libro de la luna Del eclipse lunar Qué, qué raro, ¿no? Yo tenía entendido que salían dos secretas por caja. Pero bueno, bastante, bastante bien. Vamos a ver qué más. Lina, Light Charmel. Expandable Die. Ya casi terminamos. Y pues hasta ahora nos ha ido bastante bien. Warrock Dignity. Que es otra ultra rara. No sé si es mi idea, pero vaya que esta caja está saliendo muy, muy bien. in white wow, esta, esta también se ve muy muy bien el arte me agrada bastante a ver, vamos a ver sonaba un melias La Valval Exlord muy bien, ya casi terminamos. Scrap Raptor, otra, otra vez, es bastante buena esta carta. Stay Sailor Romarín. Quedan tres sobres. Vamos a ver. Scrap Raptor oh, no, oh, Otra vez este. My Remaker. interesante interesante y solo nos quedan dos wow otra mysterion de dragon crown Wow, esta, esta carta en verdad se ve bastante bien. Y la última... Bujin Torifune. Pasando al resumen, aun cuando nos salieron buenas cartas, pues nos vamos a ir en cero, ya que no nos salieron pues las que estábamos buscando. El precio de la caja es de 80 dólares y las metalizadas suman un total de 175 dólares. Eh, también pongo a continuación el top de 5 según el precio. Y pues la indiscutible favorita es Book of Lunar Eclipse, que bueno para que se un, una idea solo sale una carta con esa rareza en cada 24 cajas como las que abrimos hoy. Entonces en realidad tuvimos bastante suerte y pues bueno eso es todo y hasta el próximo gi Box.